Hola familia, regresamos con otro video en este video. Seguiremos la, la guía que puso Caro en el canal de Discord de cómo subir de nivel lo más pronto posible de visitante a Uplander. Y voy a usar el video cuando ab abrieron Chicago para demostrarles un poco qué es lo que tienen que hacer y aquí en el canal de Discord del barrio latino Caro puso unas instrucciones en abril que si las pueden seguir les va a ayudar a subir de nivel en 24 horas creo que lo hicimos con 4 o 5 jugadores cuando hizo el, el, esta guía, uh, solamente había propiedades o Oakland y Brooklyn eran las únicas ciudades que tenían FSA para los nuevos jugadores. Entonces, solamente cambien el nombre de la ciudad por las ciudades que, que por el momento uh, abrieron que son nuevas y ahorita esto funcionaría en Chicago y en unas semanas cuando abran Cleveland bueno en fin um, si agarran el link del, del browser del brave les van a dar bonus 6.000 uh, UPEX porque si lo agarran con si hacen, si hacen su cuenta con un referido creo que nomás les dan 4500 upex una vez que entren al juego tengan sus 10.000 upex aquí dice el segundo paso es comprar las primeras tres propiedades en ahorita en chicago o en cleveland en unas semanas las más baratas uh, que puedan encontrar y aquí está el link para a encontrar las propiedades más baratas en, en estos momentos en la ciudad de chicago y tienen que estar en la misma calle es lo principal una vez que compran esas tres propiedades van a poder agarrar las colecciones de nubi y rey de la calle que es de nuevo jugador rey de la calle y les dan un bonus como de 200 UPEX, creo. Por cada colección 200, 300. Y aquí el siguiente paso es con ese dinero, comprar otras dos propiedades baratas en cualquier otro punto de la ciudad y cobrar la colección de City Pro. En la de City Pro se necesitan 5 propiedades. Y... Después que compren estas propiedades y juntan esas colecciones, pidan unas visitas a sus propiedades para que puedan llegar a los 10,000 UPEX para subir al nivel de Uplander. Ajá. Entonces, si siguen las direcciones de Caro de y hay suficientes jugadores en la ciudad donde estén, para que los visitemos, en 24 horas se pueden llegar a definitivamente al, al nivel de planta Entonces voy a ir al, al juego para que vean qué es lo que uh, hice durante el, la apertura de Chicago, a ver si eso les ayuda un poquito mejor. Bueno, aquí están las co colecciones. Uh, acuérdense... Se van en los tres puntitos. Se van a las colecciones. Y lo que Caro estaba diciendo es que se compren tres propiedades en la misma calle para que puedan juntar la colección de Nubi. Aquí nomás se necesita una, una propiedad. Y después el de Rey de la Calle que se necesitan tres en la misma calle y como les dije en el video de la apertura de Chicago que voy a incluir aquí uh, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando y con el dinero que juntan con los bonos de las colecciones y si los visitamos van a tener para comprarse dos propiedades más para que hagan la colección de City Pro. y creo que también todas las ciudades Um, tienen una colección de que si tienen tres propiedades en la misma en la misma ciudad entonces uh, van a poder tener cuatro colecciones la de nubi tres propiedades en la misma ciudad tres propiedades en la misma calle y cinco propiedades en la de eh, de city pro entonces ahorita les incluyo el video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 Quiero aclarar algo que creo que es importante cuando quieren hacer la colección del Rey de la Calle. Cuando compré estas propiedades, compré esta primero. Acá arriba, a ver si se abre. Y después compré estas dos. Y las quise poner las tres en la misma, en la colección del Rey de la Calle. Y creo que no me dejó. Entonces creo que cuando hagan esa colección asegúrense que sea en el mismo lado de la calle y en la misma manzana, en la misma cuadra. Aunque este también es la calle Connecticut aquí. Si compran una propiedad de este lado y dos aquí, no se las va a contar. Entonces que sea la misma calle que estén las propiedades en la misma calle, en el mismo lado de la calle y en la misma manzana cuadra para que puedan obtener esa colección. Espero que les haya, haya ayudado un poquito este tutorial. Les pido que le hagan un, un like y si les gustó suscríbanse al canal. Creo que voy a hacer un video de cómo hacer los NFTs. Ya que cuando tengamos nuestras propiedades vamos a poder poner nuestros NFTs, no sé exactamente cómo, pero dentro de nuestras propiedades. A ver si hago un video así. Alguien más me pidió un video de cómo estrategias de cómo vender las propiedades uh, para poder tener más UPEX. Les voy a contar fue lo que hice yo en, en el mes de febrero, marzo y abril fue cuando vendí más propiedades a precios muy altos. No sé si funciona ahora, pero pondré sugerencias de cómo he visto que otros jugadores han vendido sus propiedades. Y los esperamos en el canal de Discord. Este video se puede hacer porque Caro nos dio el tutorial, las instrucciones hace unos meses y saludos especiales para Micael y Urban Freaks que son los que siempre nos mandan los drops de NFTs se los recomiendo que pongan las alertas para ese canal porque a cada rato mandan este drops para los NFTs hasta luego familia nos vemos despuesito